Santa Clara y desde Esquerán Izquierda Unida queremos bueno, denunciar en primer lugar el coste desorbitado que ha supuesto esta obra. Eh, recordemos que en principio era una donación de, por parte de la escultura de la ciudad, una donación que nos ha terminado costando 5 millones de euros. En un momento además como el que vivimos en plena pandemia, una crisis socioeconómica que está afectando a la mayoría social trabajadora de unos tierras. Además, que ha supuesto que en algunos de los casos eh, aprobados eh, una serie de, de partidas en las últimas semanas eh, hayan contado con informes desfavorables por parte de Intervención y Secretaría Municipales. Unos informes que han sido desoídos por este Gobierno municipal y por tanto creemos que es eh, imprescindible que se realice una auditoría de las cuentas para fiscalizar eh, el gasto público que se ha llevado a cabo. Además, queremos recordar que esta obra se emplaza en un lugar de especial protección estricta, que es necesario eh, proteger eh, el medio natural, que hemos venido pidiendo desde el principio que se hiciera un informe de impacto medioambiental, cosa que no se ha hecho, y que ha venido a corroborar esa vulneración del medio, un incendio que se produjo el pasado 20 de mayo, un incendio intencionado con los restos de, de la obra, que ha supuesto además eh, la asfixia y la huida de numerosas aves de, del espacio. ¿no? Además, una obra que no es accesible para todas las personas y que eh, se ha producido vulnerando la ley del patrimonio cultural vasco y que va a suponer una atracción turística que va a poner en peligro el lugar.